El curso de mi abuelo. Muy buenos días. Bueno, eh, comenzamos con análisis mañaneros. ¿Por qué? Porque es época eh, en la cual es posible que aprovechemos un gran retroceso. Que todavía nos puede quedar algo al alza antes de ese gran retroceso. Sí, pero hay que empezar a vigilar muy de cerca los movimientos. Así que decisión tomada. Regresan. Regresamos otra vez cortos, de tal forma que también el de la tarde puede ser más corto y bueno, pues tengas más tiempo para verlos de la forma de la forma correcta, también ver qué lo que ha pasado a lo largo del día para saber lo que es lo que podemos esperar bien, de momento Bitcoin, como decíamos en el análisis de ayer, está en una zona importante, no ha sido capaz de momento de romperlo, si no viste el de anoche el de anoche, creo que es importante lo suficientemente importante para saber dónde estamos en el mercado y qué puede pasar así que por aquí arriba te aparecerá ya puedes darle un ojo, porque sin eso, mmm, hay veces que os perdéis, si mucha gente que llega al canal dice, ay, es que yo veo esto que están diciendo, ¿pero por qué? Porque, pues, porque lo dije ayer, ahí vamos en, en corriente, es decir, no podemos estar parando, de vez en cuando me paro y recuerdo cosas para los nuevos que mucha gente me dice, oh, es que te repites a veces, ya, ya, ves que los importantes son los nuevos, los que ya sabéis muchas cosas, oye, pues mmm, podéis tener un poquito de paciencia y que de vez en cuando me repita para que los nuevos recuerden y los nuevos que van entrando al canal sepan de qué estamos hablando, pues creo que es importante. Bien dicho esto, Hemos tocado la parte de abajo del canal y cuando nos hemos encontrado con el 50% del canal, pum, ahí hemos parado. Hemos hecho una paradiña, ¿vale? De momento, la línea de tendencia que tenemos por debajo de mínimos en esta subidita, es pequeñita, estamos en 4 horas de Bitcoin, bueno, eh, nos refleja de momento que quiere intentar volver a romper esa zona. Si la rompe, tenemos muchas posibilidades de ir... A75 y a la parte superior del canal, ¿vale? Yo creo que en torno a la zona de los 28.600, donde tenemos este cruce que tenemos aquí, línea descendente de tendencia, esta otra línea ascendente, la horizontal con nuestra querida Roslin que lleva con nosotros mucho tiempo y la parte superior de este TP1. Bien que no lo consigue, haremos el dibujo que hice el otro día, que era una especie de pullback, una especie de pullback, no, un pullback tal cual, eh, a la línea clavicular que teníamos, ¿vale? De ese hombro, cabeza a hombro en diario que se ha, ha podido generar, y a partir de ahí. Hay, amigos, pues eh, caída ¿a dónde? ¿Dónde nos llevaría? A la zona de 24 24,5 medio, 25, ¿vale? Eh, bueno, ¿esto se va a producir? No lo sabemos, pero lo que tienes que tener claro es que vas a hacer si haces una cosa o si haces la otra. El resto del mercado, el S&P 500, bueno, pues ha abierto un poquito en rojo, pero está dando la vuelta. Las bolsas europeas también es exactamente igual, la han abierto en rojo, pero se está dando la vuelta, con no de base de volumen de momento, pero bueno, ahí están. Ethereum, por su parte, haciendo lo mismo que Bitcoin en el total market ascendiendo muy poquito y la dominancia de Bitcoin de momento se mantiene lateral cosa que bueno, algo de dinerito está entrando en algunas altcoins, por su parte el dólar se mantiene fuerte, todavía está demasiado, al eh, estar por encima de 102 hace que el euro esté en 108 y bueno el euro debe subir por encima de 110 si sube por encima de 110, bueno, pues tenemos un euro un poquito en su sitio digamos, ¿no? donde tiene que estar pero ¿qué pasa? Que este pullback que está haciendo, pues es de lo más normal y además está haciendo pullback a la zona de 50 aproximadamente del RSI eh, y puede pegar otro pepinazo. Vale, esto va a depender mucho de las políticas, de cómo salgan los números económicamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las altcoins, pues de eso, de una forma muy rápida, vemos aquí otra vez Cardano, pues ha intentado tentar, ha intentado tentar <ríe> a la línea de tendencia eh, para perderla. Está aguantando en la misma zona que está aquí, y acumulando un poquitito. Y bueno, vamos a ver si eh, siguen adelante, pero va a depender del de euro totalmente. En cuanto a la presión bajista, fijaros, ha bajado. Ayer bajó bastante y hoy bueno pues se mantiene en rojo, rojillo. Todavía es muy prontito porque, claro, ya sabéis que los mercados todavía están como están. Así que, bueno, a la espera de ver si hacemos un pullback a esta línea de tendencia. Yo, si lo hiciera, tendría bastante cuidado posteriormente, eh, sobre todo con la siguiente ruptura que puedo hacer de esta zona. Así que, poco más que añadir. Esto es un análisis mañanero para despertarse, para ver dónde estamos en el mercado, situarnos y vamos a ver cómo avanza el día. Esta tarde nos vemos, como digo siempre, invertir con mucha, mucha, mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.